Y el premio al ciudadano Ponle Freno de este año es para Jesús Rodríguez. Entrega el premio Pío Escudero, presidente del Senado. Seguridad vial en familia, guardia civil del equipo de atestados de tráfico que desde 2015 da charla de seguridad vial en particular. Sobre la mejor silla de seguridad para los más pequeños, Jesús, enhorabuena. Señor presidente del Senado, señora directora de tráfico, fiscal, general de la agrupación, señoras y señores, muchas gracias. Vengo de Gran Canaria, una islita. Tenemos la suerte de vivir en el paraíso y desde allí hemos conseguido que el mensaje de seguridad viene en familia, haya llegado insula y haya llegado lo más lejos posible. Quiero dar las gracias a Guasimara, a Santiago, a Alfonso, nominados al, al premio, y dar las gracias sobre todo a una persona que hoy tiene 32 meses es mi niño, Ángel. Gracias a Ángel iniciamos, mi mujer y yo, el proyecto de Seguridad Vial en Familia. Vimos la falta de información que tiene muchísimos comercios a la hora de vender una silla de seguridad, muchísima, empezamos el proyecto y lo que tenemos claro a día de hoy es que, por supuesto, los menores de cuatro años, por favor, a contramarcha, Es la manera más segura de que puede ir un niño en un coche. Y ahora, como diría Matías, permítame que insista, tienen que ser ustedes los ejemplos de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos. Pónganse el cinturón, no usen el móvil, no beban. Los niños son esponjas y la principal fuente de esta esponja somos nosotros. Por favor, en la carretera, seguridad, prudencia y muchísimas gracias a todos. Enhorabuena, Jesús. Este guardia civil rezuma bondad y simpatía. No te imagino poniendo una multa, chaval. Pero ponla si es necesario. Tiene la palabra María.